Hola amigos de Speak Spanish, estamos de regreso finalmente aquí, ahora les cuento que ya no vivo en Ciudad de México, vivo aquí en la Riviera Maya, eh, cerca de Cancún, en eh, una ciudad que se llama Playa del Carmen, dejé la Ciudad de México, esa caótica ciudad, pero la verdad es que fantástica para turistear. Eh, ...por algo más tranquilo... ...y les voy a estar enseñando... ...pues más de dónde vivo... ...de todo lo que hay por acá... ...para que si un día vienen a visitarnos... Uh, ...se la pasen... ...de lujo, eh... ...así que el día de hoy... ...estamos aquí en la feria... ...esto es una feria para nosotros... ...y vamos a conocer... ...diferentes juegos mecánicos... ...sus nombres... Eso que ven allá ustedes para nosotros es la Rueda de la Fortuna y vamos a ver otros nombres también y vamos a platicar con algunas personas así que ¡vamos! Hola estamos con... María Alejandra ¿Y? Alejandra. Ay ¿En serio? <risa> ¿Y? Es Leslie Leslie ¿Tu nombre? Alison Alison ¿Edgar? ¿Y? Gaby, Gaby. ¿Orbeli? órale Elvira Elvira, ok. ¿De dónde eres? De Perú. ¿Tú? Perú. ¿Tú? Mexicana. ¿De dónde? Ciudad de México. Ah, muy bien. ¿De dónde from? Canadá. Les voy a preguntar unas, unas señales que nosotros usamos aquí en México para comunicarnos eh, sin palabras. Quiero saber si ustedes en Perú pues significa lo mismo, tú sí te las debes de saber porque eres de aquí, así que no nos hagas quedar mal. Primero, ¿qué significa esta señal? saludar a alguien. No. Gracias. gracias OK, sí, gracias. Gracias. gracias. ¿Qué significa esta expresión? Qué estás okay. Un ratito. Un ratito. Un, ratito. un ratito. momento. Un eh, poquito, un momento. momento. Un momento, un, un, un, un ratito. ¿Qué significa esta seña? ¿Llevo la ¿Sí? ¿Llevo? <risa> ¿Ah? Diablos, señorita. Qué pensamientos. Hay que ser honesto. No, nadie sabe. Dinero. Ah, de dinero. Sin dinero. ¿De dinero, exacto. ¿Qué significa esta expresión? No sé, estoy fuerte. ¿Sabes qué se eso? Regresa a ser Es una mentada de madre. <risa> Igual. mamá ¡Te la refresca! ¿Qué significa esta otra? No. You know what mean? No. ¿Qué significa? Soy mexicana y no sé qué significa. No, mamá. Ajá, por ejemplo, ay, yo te conocí cuando estabas así, ahorita ya. A ya la, la de... estatura, ¿no? Eh, bueno, medio. Con este dedo así es como para las personas, así es como para las cosas o los animales. Okay. ¿Qué significa esta expresión? No. Ajá. No. ¿No es qué significa? Te van a pegar tu, tu mamá. ¿Tú? Sí, es que así nos hacían nuestras mamás cuando nos iban a dar unas nalgadas. O ustedes, sus novios, las bien les pueden hacer así. Y ya no significa lo mismo, pero es así. Te voy a pegar, ¿no? ¿Qué significa esta expresión? es puñal choto, ¿no? ¿Qué es <risa> Eso queda censurado. No sé, menciona que es como puñal, que eres puñal, ¿no? O sea, gay. El puñal cuando él es gay. ¿Y qué significa esto? Comida. Ah, sí. Así. Algo de comer, algo de comer. Ven de comer. Ven de comer. Okay. Y pues bueno, aquí nosotros no apuntamos a la gente y la señalamos, ¿no? O eso nos educaron, ¿no? Nosotros. ¿Cómo le haces para señalar a alguien? ¿Cómo le haces a usted? Pues yo nada más así, no hace. Ah, yo digo sí. ¿La nariz o la, la cara? Ok, aquí directo, de los o no, cara? Y hey, pues, muchas gracias, invitan a la gente a que vengan. ¿Dónde estamos ahorita? En Playa Mamitas. ¿En Playa Mamitas. Van a encontrar sirenas en en como nosotras. Uy, si sí, aquí están atascadas, sí, hay que venir por ellas. ¿Quién El es blanco, hay Y Hola, estamos en Playa del Carmen, vengan a visitar <ríe> la feria, el lugar. La comida, su gente y yeah. Está todo muy padre. La verdad, te lo recomiendo.